Sí, mira, la Guardia Nacional está haciendo una labor, como decía, de borde patrón, impidiendo que la gente se cruce a los, a los Estados Unidos, y eh, está deteniendo indiscriminadamente a la gente que parece migrante. Eh, simple y sencillamente porque, no sé, o sea, el, el, el migrante centroamericano es muy semejante, entonces a él todo el que le parece migrante lo detienen. También los policías pues están haciendo una labor muy mala eh, de corrupción porque parecen asaltantes en contra de, de, de los migrantes, les quitan sus pertenencias, les quitan su dinero y pues cuando van a poner una denuncia, la mayoría de las veces no procede. Pero la Guardia Nacional tiene que operar junto con la policía, con federales y demás, y ellos no pueden andar pagando a la gente, pero en el sur del país hacen y deshacen. desde 2018 que se autorizaron tareas de verificación y control migratorio en la Guardia Nacional. Hemos visto pues, intensificada ¿no? la presencia en el territorio, del, bueno, por una parte la Guardia Nacional, que bueno, en teoría ¿no? desde la base legal es un cuerpo civil, pero que bueno, de, a partir de diferentes investigaciones que han realizado las organizaciones de la sociedad civil, pues sabemos que es un cuerpo militarizado, ¿no? eh, tildado de, de un cuerpo civil. Si sí, sí es un poco ese el discurso, ¿no? que desde las instituciones se está empleando para seguir militarizando tareas de seguridad pública. Acá, bueno, pues todavía encima se mezcla con la migración y se justifica así, ¿no?, este, posicionando o eh, poniendo a las, a las personas migrantes y refugiadas como un enemigo, ¿no?, como un enemigo social a quienes hay que detener y devolver, ¿no? Eh, observamos en el aeropuerto la llegada de uno de un vuelo, por lo menos uno de los vuelos, ¿no? en diferentes días. Básicamente, eh, las personas llegan, personas, hablamos de familias, familias con niñas, niños adolescentes e incluso este, niños de brazos, ¿no? Y no dan un paso en territorio mexicano, o sea, con la misma, lo suben a los autobuses eh, del Instituto Nacional de Migración una presencia de la Guardia Nacional fuertísima eh, desde, el, desde el aeropuerto, son quienes están custodiando ¿no? los alrededores de la escalera, el propio aeropuerto. El, el avión lleva en horarios en los que no hay otras salidas, ¿no? de modo que haya pocos o ningún testigo. Eh, sabemos que lo, que lo que hicieron las autoridades para que no se pudiera documentar es poner los camiones del instituto para bloquear la visión entonces, ya, bueno, pues les trasladan y les expulsan por Guatemala. Mi sueño era solamente sacar a mi familia adelante y tener un buen futuro para mis hijos. Uno como madre, ver a la policía, guardia o lo que sea, maltratando a los hijos o maltratando a su esposo o a la madre al frente de sus hijos eso es muy feo yo creo que y no es para mí solo pero para un poquito de misericordia para los niños a ver cómo los padres sufren así eso no se puede hacer porque ni, ni no sé no, no tiene ayuda aún uh, no, como escuela nada de escuela pero una persona podría estar encargada como UNICEF como dice que o no está ayudando a los a mi, um, migrantes, o sea, nada de eso, uno está viendo a su hijo como destruyendo así, entonces, corazón destruido también, como madre. Eso que me pasa a mí, tengo miedo de salir, entonces no estoy robando, no estoy haciendo nada malo, pero tengo miedo de pasear con mis hijos, yo me quedo a, mí, a mi casa, a eh, um, ser negro, por ejemplo, no necesitan saber cuál es tu nacionalidad, si usted es haitiano o africano. Usted llega, compra algo, las personas le, le pagaron a un peso, usted tiene que pagar 10 pesos. Lo peor que ha visto en mi vida, lo peor es que como uno maltratando como perros ahí, como ladrones, yo como mi familia, mis hermanos no está haciendo nada, solamente solo pidiendo que pasamos nomás para dejar el país. No, no, no, no les dejo pasar, no les dejo cruzar, no les dejo circular en la calle, nada de eso.